Cuando nos sentamos nosotros a la época que estamos viviendo, en pleno siglo XXI, 2022, hay algo que vale la pena resaltar. Las guerras ya no son como antes. Si nosotros nos remontamos a siglos anteriores donde, o años anteriores, donde existieron enfrentamientos, existió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde habían esas, esos intereses de por medio que aún siguen, o sea, es, es igual. Pero con una gran diferencia, ahora prevalecen los medios de comunicación. Aparecen las redes sociales. Todo lo que tiene que ver con comunicación, como es este caso, eso lo puede llevar a uno a una instancia donde se mantenga bien informado, pero a la vez también donde se mantenga bien desinformado, porque muchos utilizan estos medios para no para informar, sino para desinformar o para acomodar una información como ellos lo ven conveniente. Y ahí es donde cambia el sentido de la guerra. Hoy Putin está haciendo algo que no se hacía desde, desde la Segunda Guerra Mundial. Pero la pregunta es, ¿qué efectos va a tener afuera? Porque no olvidemos que acá, él sabe que cuenta con el, el apoyo de Venezuela, con el apoyo de Cuba, con el apoyo de Nicaragua. Y a la vez estos tres... Saben que el papá de ellos, por así decirlo, viene a ser Rusia. Entonces, en este momento todos están cogidos de la mano y vamos a luchar. vamos. a. Pero la pregunta es, si llega a perder Putin, ¿qué va a pasar con Venezuela, Cuba y Nicaragua? Si llega a ganar Putin, pero también dicen que si gana va a perder, porque es que él va a ganar de pronto la invasión, pero va a perder de pronto el apoyo, la comercialización, la estructura de todo un país... La credibilidad, porque hasta los mismos rusos dentro de Rusia ya están manifestándose que no están de acuerdo con la guerra Entonces acá comienza la cosa a ponerse un poquito dura Esto es un simple análisis de lo que puede llegar a causar una dictadura como la de Venezuela, Cuba y Nicaragua Donde no solamente quieren controlar su propio país, sino que también quieren abarcar a los países vecinos y formar según ellos una gran nación revolucionaria disfrazada de un falso socialismo, el cliché que usó un periodista del New New York Times para explicar la dimensión histórica del ataque de Putin a Ucrania. Quizás el máximo columnista del prestigioso diario norteamericano Thomas Friedman, Explicó por qué debió usar una frase de seis palabras para sintetizar la invasión del dictador ruso al país vecino. Una de las más emblemáticas frases del periodismo son El mundo nunca será igual. En más de cuatro décadas rara vez me he atrevido a utilizar esa frase, pero ahora voy a decirlo a raíz de la invasión de Ucrania por Rusia. Vladimir Putin Friedman comenzó la escritura de su última columna Nunca hemos estado aquí antes en The New York Times donde analiza la situación democrática que vive Europa tras la invasión ordenada por el dictador de Moscú en Ucrania nuestro mundo no va a volver a ser el mismo porque esta guerra no tiene paralelo histórico Se trata de una cruda apropiación de tierras al estilo del siglo XVIII por parte de una superpotencia Pero en un mundo globalizado del siglo XXI Aquí es donde se pone un poco tesa la cosa porque vuelvo y digo Las guerras de hace 50 años, las de hace 100 años, las de siglos pasados no son iguales a las de ahora porque ahora prima las redes sociales, todo lo que es telecomunicación y ahora no se pueden ocultar muchas cosas. ¿Quieren ustedes enterarse realmente de la magnitud que hay dentro de...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 en TikTok por individuos super empoderados armados solo con teléfonos inteligentes porque los actos de brutalidad serán documentados y difundidos en todo el mundo sin editores y sin filtros o sea como cayó cayó y eso es algo que no lo puede evitar ni Putin ni Biden ni ninguna superpotencia eso no se puede evitar Siendo concretos el intento ruso de apoderarse de Ucrania es un retroceso a siglos anteriores antes de las revoluciones democráticas en América y Francia cuando para esa época un monarca europeo o un zar ruso podía simplemente decir que quería más territorio y ya porque era la voz como de un dios, la voz del poderoso y decía quiero esto y lo tomaba y ya pero estamos en el siglo XXI y esto es otro cuento aparte Ahora no solo Putin se comporta como aquellos conquistadores del siglo pasado sino que también rompe las reglas establecidas para mantener la paz mundial tras el término de la guerra fría. El mandatario ruso al actuar así no solo pretende reescribir unilateralmente las reglas del sistema internacional vigentes desde la segunda guerra mundial donde aclara, resalta y reza que ninguna nación puede devorar a la nación de al lado. O sea, en este caso Rusia no podría devorar a Ucrania sino que también pretende alterar ese equilibrio de poder que en su opinión se impuso a Rusia tras la guerra fría. Tenemos que ser conscientes, no estamos en 1945 ni en 1989. Puede que hayamos vuelto a la jungla, eso es un retroceso, pero hoy la jungla está conectada más íntimamente que nunca. Por las telecomunicaciones, lo que yo le estaba diciendo, los satélites, el comercio de Internet, las redes de carreteras ferroviarias y aéreas, y los mercados financieros y las cadenas de suministro. Algo que resalta Friedman, el cual comparó la voracidad territorial de Putin con Adolfo Hitler y su expansión sobre la, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Se derrumbará Putin por la sobrecarga imperial? Eso es una buena pregunta, es demasiado pronto para decirlo o para saberlo. Adolfo Hitler tenía una frase, el comienzo de toda guerra es como abrir la puerta de una habitación oscura, uno nunca sabe lo que se esconde en la oscuridad. Lo que Putin está haciendo es demostrar que la razón la tiene él y que la única solución es él y aparece de nuevo la estrategia que ha venido haciendo con Venezuela, Cuba y Nicaragua en los últimos años. Rusia está en proceso de apoderarse por la fuerza de un país libre con una población de 44 millones de personas que es un poco menos de un tercio de la población de rusia y la mayoría de estos ucranianos llevan 30 años luchando oígase bien 30 años luchando por formar parte del occidente democrático y de libre mercado y han forjado innumerables lazos comerciales culturales y de internet con empresas instituciones y medios de comunicación de la unión europea palabras más palabras menos ucrania está muy pero muy bien ahorita lo único malo que tiene es a putin en la espalda algo que putin no puede evitar es cerrar a su población rusa y mucho menos al resto del mundo las horribles imágenes que saldrán de esta guerra cuando entre en su fase urbana ¿Qué es lo que aquí está advirtiendo? Todas las atrocidades, las barbaries, las aberraciones Todo lo que produce una guerra Y todo lo que van a hacer desafortunadamente contra el área urbana contra la población ucraniana va a salir a la luz pública, así ah, si ellos la eviten, porque ellos pueden trancar una cosa, pueden trancar la otra, pero volví, digo, estamos en la era de las telecomunicaciones y es muy fácil infiltrar información, imágenes que van a consternar al mundo. La pregunta es: que después de que el mundo ya esté consternado, cuando el mundo ya esté eh, invadido de ese dolor por causa de esa maldita guerra, la pregunta es, ¿la va a sacar barata Putin? Vuelvo y digo, él podrá ganar la invasión, pero a la vez ganar también sería perder y podría ser el fin de la era de Putin. Por ende, al irse así, se le acabaría el respaldo a, al régimen de Venezuela, al de Cuba y al de Nicaragua que bien dependen de ellos. Aquí podría desarmarse una estructura bastante grande. Solo en el primer día de la guerra, más de 1300 manifestantes. Óigase bien: uno diría en un país como Rusia, 1300 manifestantes, pues no es nada. Pero en toda Rusia, oiga, solamente eso fue en toda Rusia, muchos de ellos coreando, no a la guerra, fueron detenidos citando a un grupo de derechos. No es un número pequeño, de pronto en otro país 1300 manifestantes sería un número pequeño, pero no es un número pequeño en un país en el que Putin no admite la disidencia. O sea, ya está penalizado eso, entonces allá no se puede salir a gritar como lo hacen en otros países. Entonces son bastantes manifestantes en un solo día demostrando que no están de acuerdo con la guerra. A esto realmente es lo que se teme cuando se habla de las dictaduras. Donde primero, cuando nosotros hablamos de esas dictaduras malditas en este momento... Arrancamos con Rusia, pero en este momento tambaleando que están tres dependiendo de Rusia, que es Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y a esto realmente es lo que teme la humanidad cuando se habla de dictadura, donde primero se adquiere riquezas y más riquezas. Y luego poder y más poder desenfrenado, que desafortunadamente llega hasta lo que estamos viendo el día de hoy. Ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.